Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Hace unas pocas horas, el medio de comunicación Radio Agricultura ha comenzado a viralizar un video en sus redes sociales donde se aprecia una denuncia realizada por la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, que señala que uno de sus empleados, un conductor de un camión de escombros de dicha comuna. Fue amedrentado por encapuchados que lo amenazaron con lanzarle piedras y seguía avanzando y haciendo su trabajo cerca de Plaza Baquedano. En concreto... El conductor llamado Lorenzo, señaló que se encontraba manejando cuando un grupo de encapuchados comenzó a dejar frente a su camión un contenedor de basura que impedía su paso, y comenzaron a decirle que si seguía avanzando le lanzarían piedras, por lo cual se frenó y algunos de ellos comenzaron a subirse al camión, situación que fue denunciada por Matei, quien señaló que debe respetarse a trabajadores honrados como Don Lorenzo. Veamos el video en cuestión y luego continuemos comentando al respecto. Él es don Lorenzo Sepúlveda. Nosotros como municipalidad le habíamos pedido que vaya a hacer un servicio municipal eh, cerca de Vicuña Maquena. Eh, él tuvo que doblar a la derecha por Vicuña Maquena y al llegar a Plaza Italia eh, vio que le pusieron un contenedor adelante, un contenedor plástico, no pudo seguir avanzando y cuéntale usted lo que le decían a los encapuchados Bueno, me dijeron que si yo seguía avanzando, en la cual me dio rojo también el semáforo que podía afectar el transcurso de las personas que se ganado adelante me dijeron que si yo avanzaba en el vehículo me iban a tirarme piedras, que todos tenían piedras en las manos y se subieron los muchachos arriba antes que me tiraran el verde Incluso después, tiraron cosas para abajo del camión, eh, la cual después me dio verde y tampoco pude avanzar porque estaban mucha, muchos muchachos, muchos niños más que todos, arriba del camión. Yo lo único que pido es que tengamos respeto por personas como Don Lorenzo. Él no es una persona política, ni que esté a favor ni en contra de nada. Es una persona que está tratando de hacer bien su trabajo. Ella es la jefa, eh, María Teresa. El camión eh, hace servicios para la municipalidad, pero es de una empresa eh, privada. Eh, pero yo solamente pido que nadie empiece a hacer eh, o suponer cosas raras. Don Lorenzo es un trabajador que está tratando de hacer bien su pega. Punto. Eh, le ruego que lo respeten. Tal y como afirma Evelyn. No es aceptable que se siga permitiendo a los encapuchados poner en situaciones de tanto riesgo y amedrentar y amenazar a trabajadores que simplemente quieren ejercer bien su labor, tal y como ocurrió con Don Lorenzo en el día de hoy. Una persona mayor a la cual le generaron un profundo daño a pesar de ser precisamente uno de aquellos ciudadanos de los cuales como país debiéramos estar orgullosos, porque se trata de aquellos trabajadores que se esfuerzan por poder ganarse la vida y muy probablemente también ayudar a una familia detrás, es decir, personas honradas a diferencia de los encapuchados que intentaron amedrentarlo.